Para este sábado, el Powerball tiene un premio de 550 millones de dólares. Mientras que para mañana viernes, Loto Cash está en 550 mil dólares que pueden ser tuyos sin anualidades. Al igual que la doble revancha que cuenta con... 160 mil dólares. Aprovecha y baja la aplicación de Lotería Electrónica en tu teléfono inteligente si es que todavía no lo has hecho. Además de ver los números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, podrías participar de otros sorteos al inscribirte y jugar los juegos instantáneos de Lotería Electrónica.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 Ahora damos comienzo al sorteo de Pega 2. Mucha suerte a todos los que jugaron Pega 2 para la tarde de hoy. El número ganador comienza con el 2. Segundo número es el 4. El número ganador de Pega 2 es el 2-4. Repito, el número ganador de Pega 2 en la tarde de hoy es el 24. Ahora continuamos con el Pega 3. ¡Mucha suerte, familia! ¡Ese boleto en mano! El número ganador de Pega 3 comienza con el número 9. Segundo número, 4. Tercer número es el 9. El número ganador de Pega 3 es el 949. Repito, el número ganador de Pega 3 en la tarde de hoy es el 949. Y ahora concluimos con el Pega 4. ¡Mucha suerte, Puerto Rico! El número ganador de Pega 4 comienza con el 6. Segundo número, 8. Tercer número, 0. Último número es el 7. El número ganador de Pega 4 es el 6807. Repito, el número ganador de Pega 4 en la tarde de hoy es el 6807. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entra a nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Que tengan todos una excelente tarde.